o señora Bauer, eh, estamos con ella, vamos a conocer un poco, empezamos a dar la vuelta por cada estado. Contanos, acercate, contanos un poco qué es lo que estamos viendo. Eh, bueno, no, so, eh, yo soy Ivana Bauer, trabajo en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Promoción de la Economía Social, de acá de Y hace, de de mm. hace aproximadamente dos años, eh, pensando qué políticas podíamos ofrecerle a los vecinos de Burlingame, digamos... Eh, teniendo en cuenta que la situación está muy complicada, sí. eh, bueno, así nos ocurrió empezar a lo que es huertas domiciliarias. Uh -huh. Empezamos a articular con el INTA, con el Pro Huerta, nos capacitamos, nos proveen las semillas, y bueno, eh, a partir de eso lo que hacemos es eh, entregarle las semilla a los vecinos, pero uh -huh. acompañarlos, eh, acompañarlos en todo lo que tiene que ver el proceso de la huerta con todas las... Eh, complicaciones que se vayan dando, claro. qué tipo de semillas sembrar, de qué manera sembrarlo, de gestación... O sea, ustedes le explican todo. todo ¿Quiere todo. tener una huerta en la casa? Ustedes van y le explican absolutamente claro, todo. Solamente tiene que tener ganas, porque por ahí hay gente que tiene ganas y dice ay, yo no tengo espacio, bueno, no importa, la hacemos vertical, la claro. hacemos en maceta, la hacemos con cosas recicladas eh, así que la verdad que... Cuando la gente arranca en las huertas, habitualmente, ¿qué es lo que más planta o qué claro, es lo que más, más pone? Y lo que la gente planta, digamos, es a veces lechuga, seca, ¿sí? que es lo que más eh, consume. ¿Y tomate? ¿El tomate también, mm -hmm. en ahora lleva, primavera verano. Lleva más cuidado el tomate. Lleva más cuidado, es una planta más delicada, pero bueno, tratamos de que sea todo variado, de que, que sembrar todo el tipo de semilla, porque... Este, por ahí bueno, le sale brócoli o le sale rabanito y no claro. lo consume, pero lo puede trocar, lo puede vender claro. lo puede intercambiar con, con otro vecino. Este, este producido, por ejemplo, es de Casa del Niño, donde estamos ah, también, a partir del programa que estamos llevando adelante, eh, empezamos a articular también con casa del niño y bueno, hace dos años que estamos haciendo huerta con los chicos a modo de taller, uh -huh. recuperando ese espacio también, enseñándole bueno, a cultivar, a cuidar las plantas, a alimentarse también, porque por ahí, qué sé yo, hay mamás que dicen, no, no quiero remolacha porque mis hijos no comen. Bueno, pero sabes que Pero no hacer? comen por una cuestión cultural, porque claro, podrían comer. Podr o sea, primero eh, eh, utilizamos los cinco sentidos eh, los colores, los aromas entonces, también enseñamos eh, distintas recetas que fuimos aprendiendo como hacer videos de colores con la ceba, con la entonces, eh, nada es un lindo trabajo también y te da satisfacción porque por ahí hay gente que en estos años nos hemos encontrado con gente que estaba, ¿viste, bajoneada, que había claro. perdido el trabajo y vos vas un día, le enseñas la huerta y después cuando vas a los 15 días, a las 3 semanas, te se me creció esto, con otro semblante, con otra con otro entusiasmo. Tiene otra historia porque además tiene otro gusto, otro, claro. otros olores, tiene otro sabor Totalmente. y además es mucho más sano. Totalmente. Te agradecemos mucho. Ojo, gracias a usted. Nosotros subimos de paseo por acá, ahora para <risa> acá un poquito de indicaciones de dónde vamos, presentate, Hola, nombre... estamos para la hora de Hurlingham, ah, estamos bien. transmitiendo en vivo transmitiendo. así que después que se fue toda la locura de gente, dijimos vamos a mostrar uno por están uno por están. ¿Cómo te llamas, ¿Qué mi nombre es lo que, es que pasa? es Silvana, somos un grupo de emprendedores que trabajamos en la plaza de Hurlingham eh, todo elaboramos nosotros, están las mermeladas, las galletitas en mi caso es todo producto sin tal, eh, preparo ah. panes y tostadas, eh, libre de gluten, soy celíaca entonces de ahí es la, el emprendimiento y bueno y vamos en lineamiento con lo que están marcando las nutricionistas para esto de la tarjeta, de que sean productos eh, naturales, sin conservantes, sin claro. aditivos, eh, sin colorantes esto es 100% frutas, en el caso mío es premezcla, eh, el pan está hecho a, a base de, de masa madre y, y bueno, las galletitas que también eh, las galletitas las están mezclando con trigo ¿Qué es eso de masa madre? La masa madre es una preparación o sea, si bien uso levadura Oye. uso menos levadura de la que se usa Picados, claro, eh, claro. normalmente. Dejo eh, leudar y dejo trabajar esa masa durante una semana... ...en el caso de, de las féculas... ...para que tengan el mejor este, leude el mejor la, la harina. ¿Ustedes solamente están en la plaza de Uruguay? En la plaza de Uruguay, y aparte por por Instagram o por teléfono... Se ¿Y cómo es, que, cómo es que se llama entonces? Eh, Laura Delicity, galletitas para todos... ...y el mío es eh, cocina sin Taco. Aparte es importante encontrar este tipo de alimentos... ...en mi caso... Eh, yo necesito comer sin sal porque bueno, hace tiempo atrás tengo un problema cardíaco pasa claro. al supermercado y casi no puedes casi comer nada no eso más es o artesanal claro. son productos artesanales Tienen claro. si las panaderías lo hacen pero sí, bueno eh, en mi caso el, el alimento es sin sal porque también está eh, para los diabéticos para los hipertensos algún celular que quieras dar sí, por si quiere eh, la gente 11 llamó? 6 ocho bueno muchísimas Muchas gracias, gracias. gracias eh. vale. Seguimos dando vueltas para acá. Bueno, después estamos dando toda la vuelta acá en el estadio municipal. Habitualmente nosotros venimos acá por otro motivo, porque transmitimos futsal. Esta vez estamos acá para enterarnos del tema de la nutrición en el ámbito municipal, que sabemos que se trabaja muy bien, pero nosotros queremos enterarnos y que también la gente se entere. Buenos días, ¿cómo están? Eh, preséntense quiénes son. Nosotros somos los nutricionistas del municipio, nombre mi nombre es Gisela, Mariana, estamos trabajando en este asesorando a la gente a, a cómo puede ser una compra productiva bueno. ¿sí? y saludable a través de esta tarjeta alimentar. Uh -huh hacemos más foco obviamente en lo que es la compra de frutas y verduras de estación uh -huh. este, en los cereales integrales en las legumbres las carnes sabemos que antes estábamos eh, por una cuestión económica estábamos consumiendo mucho pollo claro. entonces a través de esta tarjeta podemos empezar a consumir carnes nuevamente de vaca de cerdo de pescado ¿sí? y también estamos eh, orientando a las familias a que puedan disminuir lo que son los consumos de golosinas, claro, de el, gaseosas. Azúcar desconcentrado. Así llaman, es, ¿cierto? sí. Lo el mostramos.. Sí, mostralo. Es una gráfica representativa de la cantidad de azúcar que tienen las gaseosas y algunos jugos comerciales que nos lo venden como si fueran saludables, pero en realidad no lo son. Entonces, incentivamos siempre el consumo del agua. El agua tiene el agua 0%. Tiene cero. 0, 0 gramos de azúcar claro. después la levité tiene 51 gramos de azúcar este juguito tiene 75 tres de estos tienen 75 gramos ah. y lo que pasa con la, la gaseosa tiene 66 gramos para que nos demos una idea son más o menos 10 sobrecitos de azúcar es un montonazo, es un montonazo. que sin darnos cuenta estamos consumiendo toda, toda esta cantidad de azúcar en dos vasos de gaseosa o sea que es una bebida que está fabricada como azúcar a saturación Exactamente, decir, ¿no? es, acá, ¿cierto? es más como, como una golosina, no como una bebida para elegir para el, para el consumo de todos los días. ¿Y, y ¿cómo, cómo recibe esto la gente? La respuesta es real, porque veíamos que en Concordia la habían la dicho... De la gente sí. es, es formidable, la verdad ah, que mira. hay mucha buena aceptación de todas las personas que se acercan al stand, estamos dando charlas de, de, de nutrición, de asesoramiento después en, en la compra en el, en el claro. en otro stand, la verdad que es buenísima la aceptación de la gente. Sobre todo las mamás jóvenes, que están más abiertas, me parece, ¿Sí? al cambio al cambio cultural, porque es un cambio cultural de fondo, ¿no es cierto? sí. cambio de, de hábitos para fomentar a través de esta tarjeta los hábitos saludables, más que nada en los niños, ¿sí? claro. para que puedan crecer más saludables, porque mm. en Argentina el índice de obesidad subió muchísimo, claro. y entonces a través de este plan de Argentina, contra el hambre podemos volver a, a, que, a prevenir ciertas enfermedades que se han dado en estos claro. años. Yo le contaba a él que, que, a ver, claro, que, hay que de repente de hay, que hay chicos que tienen. Que, tienen, claro, en que, que, escuelas, que de repente están? tienen un laboratorio y los valores de una persona como yo que tengo 60 Entonces, años. Se, de repente claro. son chicos de 10 años. O sea, sí. que antes no pasaba. Eso no, no pasaba, claro, pero, no. pero ni ahí. Es fundamental. Y, eh, ¿Cómo las ubica la gente ustedes? ¿Cómo es el accionar de ustedes? ¿Dónde están? ¿Cómo es que van comunicándole esto a la gente? Estamos en los distintos centros de salud de Hurlingham, También en el hospital de Burlingame estamos. Se pueden acercar y poder charlar, pues, traer dudas, sugerencias. ¿Hay un horario, por ejemplo, en el hospitalito en que se lo sí. puede ubicar a ustedes? Pueden a ir, centros? acercarse a cualquier centro. Y sacar un turno ¿sí? y estamos en distintos horarios distintos días también pero cada centro tiene una nutricionista uh -huh. bueno les agradecemos mucho les agradecemos este trabajo porque marca un, uh -huh. el camino a un cambio cultural difícil no venía pues a hablar de pescado la gente tenemos pescado a patada en la argentina y consume poco es muy bajo ¿no? el también, incentivamos el consumo de pescado, que es otra de las, de las propuestas que tenemos con las chicas. Uh -huh. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias no, eh, a ustedes,